Bienvenidos a Trotaván, viajando en furgo por Estados Unidos. Hoy los voy a llevar a Venice, en Florida. En el condado de Sarasota, Florida, se encuentra la ciudad de Venice, o más conocida como la ciudad en el Golfo. Las playas de aquí se distinguen de todas las demás de Florida porque sus turistas van específicamente en busca de dientes de tiburón. Por su ubicación y sus corrientes, se puede fácilmente encontrar dientes de tiburón fosilizados y pedazos de mandíbula de mantarrayas. Se han encontrado dientes de hasta 15 centímetros de largo de tiburones ya extintos llamados megalodones, estos tiburones podían llegar a medir hasta 25 metros de largo y pesar arriba de 60.000 kilos, técnicamente del tamaño de un barco. Las herramientas para encontrar fósiles varían, pero la más común es el rastrillo de pulgas de arena. Ahí agregué los links de todas las herramientas abajo en los comentarios. En mi caso, que solo usé mis manos para buscar en la arena, esto es lo que encontré. No tan mal, ¿eh?